Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos, el último viernes de este mes de marzo y también nuestro último viernes de cuaresma. Sea esta la oportunidad el día de hoy para que junto a nuestra oración también unamos ese pequeño acto de penitencia, ese pequeño acto de accesos, no sé, una abstinencia, un pequeño ayuno, que ofrezcamos el día de hoy por amor a Dios, pidiendo la gracia de la conversión, la gracia del cambio de vida. Yo lo invito, mi querido hermano, para que hoy unamos a la oración un pequeño acto de sacrificio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrear. Jesús dijo, muchas obras buenas he hecho entre ustedes por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron, no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia, pues siendo hombre te haces Dios. Jesús dijo, en su ley está escrito, yo declaro que son dioses, es decir, que Dios llamó dioses a aquellos hombres a quienes dirigía esas palabras, y lo dice la escritura, y no se pueden negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy Hijo de Dios, siendo que así que el Padre me santificó y me envió al mundo? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean por lo menos a las obras que hago. Así llegarán a convencerse de que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una vez más trataron de apoderarse de Él, pero Él se les escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan bautizando y allí se quedó un buen tiempo. Muchos fueron ante él y le decían, es cierto que Juan Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo él de Jesús era verdad. Y muchos allá creyeron en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, otra vez intentan aterrar a Jesús, usarlo, atraparlo. Otra vez blasfeman. Y yo creo que ahí estamos usted y yo. Otra vez te ofendimos, Señor. Otra vez te hemos fallado, otra vez te hemos maltratado. Perdón, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona a estos pobres pecadores que muchas veces te han ofendido. Perdónanos, Señor. Amén.